¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy me vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estamos aquí para ver si matamos al... al mermago gigante, ¿vale? Vamos para allá. Porque se viene con batazo. Con batazo largo y tedioso, como la última vez. Vamos a ir... Vamos a ir con Luigi. Creo que vamos a ir con Luigi en vez de ir con Mario la duda es Mario Bowser porque los mechas me ayudan mucho tío y eh, me da igual como esté de vida, la verdad vamos a ponerle los Spark aquí los he mejorado todos, tenemos aquí los héroes también con todos los estos gastados, bueno Mario y este no no sé por qué. Se me ha ido por completo. Y... Vamos a ir con esto, con esto. Vamos a ir con esto. No lo tengo del todo claro yo, ¿eh? Tengo dudas con, con Mario y Bowser. A ver. Salto. Vamos a saltar aquí. Vale. Acelerómetro con este. Y les hago otra de estas. Si me pongo aquí... Les doy a todos, ¿no? Puedo hacer una de estas. Y me quedo aquí. Protegido. Y mato a esto. Fuera del límite y les mato. Me he quedado vendidísimo. Con Peach tengo que hacer la protección. No llego. Con Luigi hasta donde llego Hasta aquí Con Peach Hago protección aquí Porque es que si no Me voy a quedar vendido Golpe eh, Golpeo, sí Protejo a todos Y aquí El Kamehameha Este Daño de salpicadura no tiene porque es resistente Y con Luigi no puedo atacarle a la gorrinadora Me cago en la mar salada Me voy a proteger aquí Ataque vampiro Uff, darle a este sería brutal Pero mata a la gorrinadora Prefiero matar a la gorrinadora Recupera 94 No es mucho Pero algo es Se potencia Protección Protección Vale Vamos para atrás eh, Con Peach Nunca atacar al gigantón Creo que va a ser La mejor Estrategia Pitch, puedo hacer que venga esto para aquí. Y saltamos con Bowser. Para. No le he ha hecho apenas nada. ¡Joder, qué rabia, macho! Me quedo vendido. demasiada explosión esto ¿eh? no le mato con este le puedo hacer acelerón y desde aquí le puedo golpear al grandullón no llego ¿no? al grandullón desde aquí llego al grandullón no llego al grandullón desde aquí. Llego desde aquí. Pues vamos a activarnos esto. Y dispara al grandullón. 600. Con Peach. Lo dicho. Vamos a... Disparar así. Pues. 262. Se queda con un hilo de vida. ¿Me lo estás contando en serio? Pues es que el Kamek no me interesa que se quede vivo. No me interesa que se quede vivo el Kamek. Vale, pues... Nada más por mis partes. Uf. Típico, me quedo con 33. Necesito a Peach para mejorar, para matar a esto. Necesito. Le recupero un 100%. Le vamos a recuperar de un 100%. 1700. Activamos esto. ¡Ay, la Virgen María! Si me acerco un poco más. 0%. 249 Tengo que... No le mato, pues tengo que... Tengo que matar a esto Porque si no, me van a fulminar que matar a los portales, sin duda Uno del enemigo 800 puedo resistir otro ataque vamos a curarnos con esto Diréis, ¿qué acabas de hacer? No, es que tengo dos disparos con una habilidad de... De esto. Aquí... Bueno, la protección realmente solo la necesito para estos dos. Me protejo aquí. Y con este... No le llego. Activamos los mecas, que tampoco le van a llegar. Pero le distraen, así que ni tan mal. La, la mierda de los mecas es que se recupera. Esa es la mierda de los mecas. No puedo juntarlos, que eso ya lo aprendí en el anterior. Porque tiene daño en área, tío. Se recupera de los dos. 108. De este no voy a hacer nada. Y de esta no voy a hacer nada. Podría curarme. Puedo curarme, aunque sea poquito. El 50%. Porque es con la que más voy a arriesgar de vida. Los mechas 79-79. Mil y pico. ¿Y cuánto ha recuperado? No sé cuánto ha recuperado, tío. Oh, qué mala suerte, tío No les mato por un pelo de culo No les mato por un pelo de culo Ah, sí, sí que les mato Digo, hay que tener mala suerte Tengo que acercarme A ver si puedo Un poquito menos Por un pelo, eh Tengo que justo quedarme aquí 7.000 Le quitamos 100 Desde aquí no le golpeo. Tengo que acercarme un poquito. 600. Es que Luigi es un filón, tío. Turno del rival. 10 minutazos, ¿eh? Y nos queda quitarle 7000 de vida. Porque se ha recuperado ahí lo poco que tal. Vale. Cuestión. Me interesa darle con esto Hace que se mueva Es que es muy poco Son 63 lo otro Tres ráfagas, estos son 63 71 65 y 70 Quieras que no, pues algo más es Puedo incluso ponerme un poco más lejos. ¿Aquí le doy? Aquí le doy. ¿Por qué eso se me escucha doble ahora? Se me estás empezando a escuchar doble. Vamos a ponernos un poco más tarde. Se me ha escuchado... O sea, No es aquí Creo que se va a dejar de escuchar doble si, si sigue, pues lo siento Vale Le golpeo desde aquí La vista de héroe anterior No funcionó, ¿no? La vista de héroe Uf, ahora va con delay pues voy a activar. Voy a actualizar un momento la capturadora. No sé por qué se ha puesto esto. Y con esta no le voy a atacar. Vamos a hacer la recuperación. No tengo más recuperación del 50%. Qué rabia. Aguanto 854, eh. Vale, parece que ahora el sonido va bien. No le voy a atacar. Con pitch. Piches única y exclusivamente, amigos, para los portales vale, fiches para los portales vale ahora liada. Bueno, tengo con este. No le das en ningún momento. Ah, bueno, espera. No mueren, así que sí. Vamos a darle los portales, que mueran los dos. Con esto, 63, 63, 63. Y nosotros volvemos a nuestro sitio. Alejadito del bicharraco este. 4.900... Y con este le golpeo. Vamos a curarnos, por poco que sea. Es muy tedioso. Sí, es muy tedioso vencer esto. 960. 0. Perfecto. Fua, nos ha salido de locos esa jugada, ¿eh? 3.900, le hemos dejado. Cuanto más lejos mejor. Puedo un cuadradito más. Puedo. Puedo, puedo, puedo, puedo. Vamos a darle vista, mirada a cero. Vista de héroe es el otro. El mal. Le quitamos unos 600. No, 300 ahora. Con pitch. Vamos a echarnos para atrás con Peach. Que no nos pueda... Que se tenga que acercar. Pero aquí. No. Con Bowser. Bowser, ¿puedo atacarle desde aquí? Sí puedo atacarle desde aquí. No voy a activar los mechas ahora. O sí los activo. No voy a activar los mechas. Los mechas después... No voy a activar los mecas Y con esta... Tal que aquí. 600. Se vuelve a mover. Otros 600. Uf. No esperaba yo que me atacases con este, la verdad. 2300, eh. Estamos jugando muy finos, muy finos. Vamos a ver si no la cagamos. Vamos a ver si no la cagamos. Porque estamos jugando muy finos. Casi les matamos, ¿eh? Casi les matamos, ¿eh? Cuad les matamos Ni casi ni leches En tu cara te los voy a echar Que son setenta y pico Lo que te quitan de media, más o menos Sesenta y bueno Bueno Pero algo es y me, me ha interesado más eso que atacarle. ¿Qué he hecho? Le he dado un objeto sin querer. Le, eh, quería darle a un objeto queriendo, mejor dicho. Pero le he dado tan rápido que le he dado sin querer. Esto, vamos a protegerlo aquí. Podría echarme un poquito más para atrás. 660, 660 600, bien ¡Uh, uh, uh! ¡Esta tiro de piedra, amigos! ¡Esta tiro de piedra! ¡Turno del enemigo! Está tiro de piedra! ¡Con picharda! Antes de que se me vaya la pinzota Protección y curar Vamos a proteger a Luigi por el que dirán Uf. Un dañito de Luigi. De esto de vista de genio, que es él. El... Vamos a activarlo ya. Lo activamos. Mirada a cero. ¿Jugada maestra o no? Es que no sé si se desplaza. Yo creo que esto no, se... no, no hace que se desplace, ¿verdad? Vamos a probar. Si se desplaza con esto. No, no se desplaza, no se mueve. Y qué pena, era una paja mental mía buena, ¿eh? Aunque ahora le he disparado, puede que se mueva. No, no se mueve. Con esta. Con esta que se nos mueva hacia aquí y nos curamos. Un 70%, resistimos otro ataque. Y cuanto más lejos se nos mueva, mejor para nosotros. Porque con Luigi, yo creo que con la mirada de esto, le matamos. Aquí no van a ser 600. Pero como haga otra de esas de... De 900 y pico. 660 más otro. ¡Vamos! Conseguido. Conseguido en, en 18 minutos, eh. Ojito. La experiencia del anterior, premium, expedición superada. No hemos conseguido grandes cosas, pero oye. Superado. 40 turnos. Bueno. No sé si me gusta. ¿Desafío? ¿Premium 2? Es que no sé hasta cuántos son. ¿No hay ningún spawni. ¿Habéis vuelto? Excelente. Dime, ¿qué experiencia de Torre de los Condenados buscas? ¿Clásica o Premium? Premium 2 Empezarás solo con Eros y Spark que te permita Cuidado, no puedes cambiar el nivel de... Con tal, una vez hayas empezado Seguro que te atreves con la expedición Premium de la Torre Vamos allá Elige tu destino A ver con qué personajes esta vez Modo Premium 2 Mira, con Estela, con Ravid Estela, con Bowser, con Peach. A ver, no voy a esperar a, a seguir grabando a que me respondáis comentarios, pero decidme para si... Eh, mira, y con Luigi me viene muy bien. Este, este trío con Luigi es con el que he vencido, así que no estoy descontento, para nada. Decidme vosotros con si debo ir todo el rato por el lado izquierdo o no, la verdad. Aceptamos esto. Vamos a ver qué nivel de porcentaje, un 50%. Debe de haber cuatro niveles premium, por lo que... Va a alcanzar, en mi pensamiento. No sé, no sé. Vale, pues lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido Os haya divertido Voy a ver qué ha pasado con ese audio doble Espero que hayáis podido terminar de escuchar el... el audio del juego No sé qué ha pasado, o se ha rayado ahí la capturadora Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero que en el siguiente vídeo ¡No me falléis!